que tengas un antivirus aparte del que viene en Windows por defecto, o sea el defender. No quiere decir que no puedas hacer un análisis con este también, de vez en cuando y así tienes lo mejor de ambos. ¿Cómo será periódicamente no se verá ralentizado en tu día a día? Veamos. Ve a donde yo voy. Ya lo tienes activado. Gracias por la visita.